Vamos a resolver este ejercicio de oligopolio, en el cual nos dan una función de costes totales que tiene cada una de las empresas que forman parte del mismo. En este caso se trata de un duopolio, puesto que solo hay dos empresas en el mercado, pero que producen un bien eh, que es sustitutivo. ¿Por dónde nos damos cuenta de que se trata de un bien sustitutivo? En las funciones de demanda que tienen. No es un bien perfectamente homogéneo, sino altamente sustitutivo. ¿Por qué? Porque si fuese un bien perfectamente homogéneo, habría una única función de demanda en el mercado. Sin embargo, aquí cada empresa tiene su propia función de demanda. Y además, en la función de demanda vemos que el precio que fije la otra empresa afectará a la cantidad que nosotros podamos vender. En concreto, cuanto más alto sea el precio, por ejemplo, en la primera función Q1 igual a 900 menos 2P1 más P2, cuanto mayor sea el precio del bien 2, Mayor será la cantidad de Q1 que nosotros podremos vender. Ahí se está viendo esa sustituibilidad. Al aumentar el precio del bien 2, aumenta la cantidad demandada del bien 1. Y viceversa con, el otro, con la otra empresa. Nos piden, en primer lugar, calcular las funciones de beneficios y de reacción de ambas empresas, así como los precios de equilibrio en el mercado. Vamos a hacerlo. He copiado aquí, de nuevo, cuáles serán esas funciones de demanda y los costes totales que tenía que la empresa. ¿Cómo serán los beneficios de la empresa 1? Pues como siempre, ingresos totales menos costes totales. Beneficios 1 es igual a ingreso total sub 1 menos coste total sub 1. Y los ingresos totales es precio por cantidad. Luego será P sub 1 por Q sub 1. En este caso, Q sub 1 es la función de demanda que tenemos ahí, 900 menos 2 P sub 1 más P sub 2 y luego ya menos los costes totales. Sustituimos esa función de demanda y multiplicando tenemos que es la función de beneficio de la empresa 1, es 900 pesos 1 menos 2 pesos 1 cuadrado más pesos 1 pesos 2 menos 80.000. Si hacemos el supuesto lógico de que busca maximizar beneficios, pues derivamos respecto de su variable de decisión, ¿Qué es lo que decide el precio que va a fijar luego, 900 menos 4 p1 más p2 igual a 0. P1 óptimo sería 900 más p2 partido por 4. Esta es la función de reacción de la empresa 1 que nos indica qué precio fijará en función de cuál sea el precio que fije la empresa 2. Cuál sería el precio óptimo que la empresa 1 fijaría en función del precio que fije la empresa 2. Si procedemos de manera análoga con la empresa 2 poniendo su función de beneficios y desarrollándola, ahí tenemos que sería igual que la del otro, solo que cambiando los subíndices, es decir, 900 pesos 2 menos 2 pesos 2 cuadrados más pesos 1 pesos 2 menos 80.000. Si derivamos respecto de su variable de decisión que es pesos 2 e igualamos a 0, tendremos que 900 menos 4 pesos 2 más pesos 1 es igual a 0, luego tenemos la función de reacción P2 igual a 900 más P1 partido por 4, que nos indica cuál es el precio óptimo que puede fijar la empresa 2 en función de cuál sea el precio que fije la empresa 1. Tenemos aquí las dos funciones de reacción. Si nosotros eh, resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tendremos que P1 es igual a P2 igual a 300, que nos indica que el precio óptimo que fija la empresa 1 en función, en función de cuál sea el precio que fija la empresa 2 es 300 del mismo modo que el precio óptimo que fija la empresa 2 en función del precio que fija la empresa 1 es 300, es decir, se encuentran en equilibrio. Es un equilibrio de, de Bertrand en este caso, puesto que la variable de decisión son los precios, pero también es un equilibrio de Nash porque nadie tiene incentivos individualmente para variar de estrategia. Vamos a representarlo gráficamente, estas funciones de reacción. Como veis, a diferencia de eh, las funciones de reacción que existen cuando la, la cantidad es la variable de decisión, aquí son los precios y tenemos un signo más y no un signo menos en el denominador. Es decir, que cuanto mayor sea el precio que fije la otra empresa, mayor será el precio que yo pueda fijar. Cuanto menor sea el precio que fije la otra empresa, menor será el precio que yo tendré que fijar. Tienen pendiente positiva y cortarán con los ejes en un único punto. Luego no basta con... <coughs> con hallar el punto de corte con el eje correspondiente. P1 es igual a 900 más P2 partido por 4. Si decimos que P2 es 0, obtendremos el punto de corte con el eje de ordenadas. 900 más 0 partido por 4, que son 225. Lo ponemos en el gráfico. Corta ahí y tiene pendiente positiva. Ahí la represento. Procedo de manera análoga con la función de reacción de la empresa 2. P2 es igual a 900 más 0 partido por 4. De esa forma hallamos el punto de corte con el eje de acisas que es igualmente 225. Y tiene pendiente positiva. Y hemos eh, calculado anteriormente que donde se cortan ambas funciones de reacción, es decir, donde se satisfacen simultáneamente, donde P1 igual a P2 igual a 300, que es este punto de aquí. 300 y 300. ¿De acuerdo? Ese es, como os decía anteriormente, es un, el equilibrio de Bertrand, que es un equilibrio de Nash, Recordad que estamos en un por ahora en un momento en el cual están decidiendo simultáneamente el precio que van a fijar. Va a ser un precio de 225 eh, de 300 cada una, ¿vale? Un precio de 300. ¿Qué cantidad producirá y qué beneficio tendrá cada empresa? Sería el siguiente apartado. Pues simplemente tenemos su función de demanda, ¿no? Que es 900 menos 2 pesos 1 más pesos 2, que nos lo dan en el enunciado. Sustituimos esos valores de p 1 y p 2 que acabamos de hallar, que ha sido 300, y nos da que es 600, lo que va a producir la empresa 1. Por consiguiente, los beneficios que va a obtener son ingresos total menos costes totales. Precio por cantidad, 300 por 600, menos un coste total de 80.000, me da exactamente 100.000 unidades monetarias. La empresa 2 es exactamente lo mismo, Q sub 2 es igual a 900 menos 2 veces P sub 2 más P 1. 900 menos 2 veces 300 más 300 son 600. Beneficio sub 2 es 300 por 600 menos 80.000, que son igualmente 100.000 unidades monetarias. ¿Qué ocurriría, ¿Qué ocurriría si la empresa número 1 decide el precio antes que la empresa número 2? ¿Qué precio fijaría cada una de ellas y qué beneficio obtendrían? Bueno... Eh, antes hemos calculado crear la función de beneficios precio por cantidad que nos lo da la función de demanda correspondiente menos el coste total que son 80.000 que es esta función 900 p1 menos 2 p1 cuadrado más p1 p2 menos 80.000. Eh, nosotros sabemos que la función de reacción de la empresa 2 p2 es igual a 900 más p1 partido por 4 y luego podemos sustituirlo en la función de beneficios de la empresa 1 la empresa 1 es conocedora de ese dato, de, que la función, de cuál es la función de reacción de la empresa 2, es decir, qué precio va a fijar a continuación la empresa 2. Y si conoce ese dato, pues para maximizar beneficios tendrá que utilizar esa información. Sustituimos ese PSU2 ahí. 900 partido por 4 son 225, es decir, que esa función de reacción es lo mismo que decir 225 más, más 0,25 por PSU1. Lo sustituimos ahí veis que ya lo he sustituido en la función de beneficios. Eh, desarrollándolo me queda que es 1.125 PS1 menos 1.75 PS1 cuadrado menos 80.000. Si yo derivo respecto de mi variable de decisión, que son los precios en este caso, PS1, al ser la empresa 1, igual a 0, tengo que 1.125 menos 3,5 PS1 es igual a 0, PS1 vale 321,43. He cogido únicamente dos decimales aunque existen más. Bien. Eh, sabemos de qué manera reacciona la empresa número 2, ¿no? ahí tenemos la función de reacción P2 es igual a 900 más P1 partido por 4, sustituimos quién es P1 y nos queda que el P2 es 305,38. Ahora que ya conocemos los precios podemos saber cuáles son las cantidades simplemente sustituyendo las funciones de demanda que nos da el enunciado. Q1 es igual a 900 menos 2 peso 1 más peso 2, sustituimos quienes son p 1 y p 2 que acabamos de hallar y nos sale que la cantidad que producirá la empresa 1 para maximizar beneficios sería 562,5. Eh, ¿Cuáles serán los beneficios que obtendrá? Pues serán ingresos totales menos costes totales, ingresos totales, precio por cantidad, que son 321,43 por 562,5 menos el coste total, nos sale un un beneficio de 100.803,57 unidades monetarias. Del mismo modo, la empresa 2 tiene una función de demanda 900 menos 2P sub 2 más P sub 1, sustituimos P sub 2 y P sub 1 en esta función y nos sale una cantidad producida de 610,71. Por lo que el beneficio es precio por cantidad, que son los ingresos totales, 305,38 por 610,71, menos costes totales, que son 80.000. El beneficio es 106.485,97. Bien, ¿cuál es la conclusión que extraemos? Pues que la empresa que decide qué precio establecer en segundo lugar fijará un precio algo inferior a la primera, consiguiendo vender más y obtener un mayor beneficio. Fijaos que antes ambas tenían un beneficio de 100.000, ahora tiene mayor beneficio aquella que decide en segundo lugar, 106.000, frente a 100.800, y eso es porque produce una cantidad mayor dado que ha fijado un precio menor. Eh, a diferencia de lo que ocurre en aquellos ejercicios en los que la variable de decisión son las cantidades, cuando se decide la cantidad, la empresa que fija qué cantidad producir en primer lugar maximiza beneficios, eh, esta, se establece en el mercado y maximiza beneficios obteniendo mayores beneficios que la segunda, porque la segunda tiene que quedarse con la cantidad que la otra no vende. Tiene ventaja la que se establece en el mercado, lo que decide antes. Sin embargo, cuando son precios, como hemos visto en este ejercicio, sale beneficiada la que decide el precio en segundo lugar.